Y ahí estamos, a micrófono abierto, a punto de entrar. Buenas tardes, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham. ¿Qué dicen? ¿Cómo cuentan? Estamos acompañados acá, una grata compañía con Pablo Ambrosetti. Eh, la historia necesaria, la segunda temporada, la entrega 17. 17. Eh, y además de ser la entrega 17, es una entrega 17 con alegría. ¿Cómo andás? Sí, bueno, este. Bueno, ante todo, buenas tardes, Marcelo. Sí, estamos grabando hoy aquí, luego de, de una bella alegría que hemos tenido todos los, eh, los, los futboleros de, de Argentina. Eh, tu garganta y un poco la mía. Están ahí. <ríe> Son testigos de, bueno, de esta alegría. Felicitaciones a, a todos los, los muchachos de la selección, a los integrantes del cuerpo técnico. La verdad, este, yo en el Mundial 78 era muy chico, tenía 3 años, así que no me acuerdo. En el 86 tenía 11, ya me acuerdo bastante. Y aquí de grande verlo, la verdad, que me. me muy, muy contento. Este, y de, a ver, como. De, eh, ya, yo ya estaba contento y satisfecho por el buen Mundial de Argentina encima se pudo coronar frente a salir campeón frente a una superpotencia como Francia la verdad eh, una linda alegría y se notó ayer que había eh, necesidad de festejo colectivo no sí eso eso totalmente eh, y después bueno todos los todos, en todos los mundiales eh, lo que está de base más allá de las nacionalidades en este caso es importante y no es más allá porque Argentina Ajá. es campeón del mundo está en, en el tope, en la cima del planeta futbolístico, pero además está la pelea fútbol europeo contra fútbol sudamericano, porque eso es así. Sí, sí. En este mundial se está, está mostrando los dientes. Por suerte el África sí, sí. y están pensando mostrar que hay una tercera escuela sí, sí, sí. De, de fútbol que está basada en mucha inteligencia, velocidad y potencia física, sí, sí. ¿no? Y bueno, y como no queremos ser menos, y como eh, la, la historia, que siempre decimos que este espacio de historia eh, busca también el, el incentivo de la curiosidad. Más bien, este, hemos decidido este, abordar el tema de la de la de la historia vinculándola con el fútbol. ¿Y por qué? Porque ayer, anoche, ya cuando uno estaba más tranquilo, con las pulsaciones en estado normal, eh, con la relajación de bueno de, de, de corroborar empíricamente que lo que parece que estaba pasando, estaba pasando, que no era un sueño, y ya uno estaba más tranquilo, eh, uno mira los canales de noticias, eh, a mí me gusta mucho mirar los canales de noticias de, más famosos, más vinculados a la derecha, porque obligan, a repensar lo que uno piensa, ¿no? tenés un interlocutor que te interpela, que dice lo que vos no querés escuchar y te obliga a afinar el análisis. Una de las cosas que me sorprendió entre varios comunicadores muy conocidos de la derecha mediática argentina era la preocupación que tenían, y lo decían abiertamente, por la posible utilización política que hiciera el gobierno de este éxito deportivo, ¿no? Y además que quedaran ellos afuera. Claro, ¿no? Claro. Es decir, porque cuando fue la dictadura y el Mundial 78 no hubo una sola letra en Clarín diciendo oh, el general Videla, Macera y Agosti van a hacer una autorización no. de este mundial, o oh, están rehaciendo la cancha de Vélez y la cancha de River y construyendo y tenemos miedo de que haya una utilización porque hay gente que los acusa de pero eso jamás no, lo dijeron para. nunca entonces se nos ocurrió justamente para incentivar la curiosidad de los futboleros y de los menos futboleros que nos escuchan hacer un reconto breve, por supuesto de algunos casos puntuales algunos más conocidos, otros menos conocidos del escabroso vínculo entre utilización política y fútbol o mundiales de fútbol eh, entonces, yo creo igual perdón sí, que sí. te interrumpa no yo creo que el, el deporte y la institucionalidad no que es el título que yo le pondría y no la política porque es nosotros lo asociamos a política partidaria pero vos por ejemplo cuando pensás en la maratón que es una actividad deportiva está asociado a un hecho institucional que había habían dos poblaciones que estaban en guerra sí, en la guerra médica ¿Entendés? después se, se armaron las, las olimpiadas para ver si se podía canalizar la violencia que había entre los distintos y era pueblos un y la hecho político polis. entre la, político de polis, entre las disputas claro. sobre todo de las, de las distintas polis que querían presentar a sus varones como los portadores de la virilidad de, de, de cada una de esas polis luego cuando, cuando los romanos invaden Grecia se apropian de los Juegos Olímpicos Digo, el coliseo fue un, coliseo fue un acto don, político, ¿no, no ¿De Neron, cierto? De es cierto? Bueno. Nerón, pan y circo, decía ah. Nerón. Entonces, <risa> eh, esa relación que siempre está instalada y que tanto irrita los sensibles paladares de nuestros oh. burgueses este, comunicadores... Cuando eh, ellos no pueden participar. Cuando ellos no pueden participar, se nos ocurrió vincularlo eh, a hechos vinculados al fútbol, ya que estamos atravesando la, todavía la alegría y la efervescencia futbolera. Y están por llegar la selección. están por ya llegar ya la selección, eh, todos ya sabemos, el primer mundial se, se realizó en 1930 En la hermana república del Uruguay una, Un mundial cuasi artesanal Donde participaron Creo que 14 selecciones por invitación Bueno Algunas no quisieron venir europeas, ¿sabías sí, eso? De, sí, Italia por ejemplo No, no querían venir, no, no, no, no querían venir. ¿Y si ¿A dónde vamos a ir con eso? sí eh, eh, Calculen que venían en barco Inclusive claro. en ese mundial de 1930 Hasta se produce el hecho novedoso de que participa India Que no era un país, era una colonia que fue la única vez en la historia que no sabía India eso. participó en el Mundial... participa en el <coughs> Mundial de 1930... No este... ...bueno, eh, es, es una organización casi artesanal de ese primer Mundial... ...donde muchos países, por ejemplo en la Argentina... ...la profesionalización del fútbol estaba recién empezando... ¿no cierto ...o sea, fue un Mundial, vamos a decir así, profesional ...si nosotros nos adelantamos ya cuatro años... ...vamos a Italia que organiza el segundo mundial de fútbol, donde el campeón, Uruguay, decide no ir como devolución de gentileza de lo que había hecho Italia cuatro años antes. Y le dijeron, vos, escúchame, claro. Como ustedes no quisieron venir a Uruguay, nosotros no vamos a Italia y es el único caso en la historia de un campeón que eh, no va a defender el título. Bueno, eh, en ese mundial de 1934 en Italia, se produce eh, un hecho, dos hechos para destacar con el vínculo político. El primero es que eh, Argentina no participa de ese Mundial y Uruguay tampoco. Y entonces el seleccionado italiano convence de que siete jugadores, integrantes de la selección de Uruguay y la selección de Argentina, jueguen para la selección este, eh, italiana, que va a terminar convirtiéndose en campeón del mundo. Eh, inaugurando esa tarea de los países ricos del norte de Comparamos. capturar talentos de los eh, países sudamericanos o ahora africanos que se notan mucho, ¿no es cierto? Este, y el segundo elemento es que hay que recordar que estamos hablando en Italia en 1934. Sí, estaba pensando en Mussolini wow. y demás, ¿no? Eh, famoso es el caso conocido... Eh, en 1934, en la final la juega Italia contra este, Checoslovaquia, y es conocido el hecho, hoy ya no es ningún secreto, que el propio Benito Mussolini este, se presentó ante el, el vestuario italiano y donde les exigió como tributo Imagino. al pueblo italiano la victoria eh, o, tiamazo. o la muerte ahí Mussolini les dice la famosa eh, vencer o morir eh, por supuesto que la visita al, al vestuario italiano luego la, cum, la <coughs> complementa Mussolini visitando el vestuario del árbitro para recordarle ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? la importancia que era para el pueblo italiano ganar el mundial y luego pasa a visitar el, el, el el vestuario checoslovaco para recomendarles al, al seleccionado checoslovaco la inconveniencia de aguar la fiesta a los locales, ¿no es cierto? de hecho, y están las filmaciones uno va a ver que cuando termina el partido, que finalmente Italia gana 2 a 1 eh, la selección italiana eh, es obligada a recibir la copa y a saludar con el saludo fascista Ah, no sabía. nada Están de eso. las filmaciones. Eh, digo, no es ningún secreto de Estado. Dos años después, ustedes me dirán, pero dos años después no había mundial. No, pero había, hubo Juegos Olímpicos, 1936. ¿Y dónde se organizaron? En Alemania, creo. Y donde había otro gobierno eh, muy aliado a, a Mussolini. Y que tenía problemas para que para aceptar que los negros de bueno. eh, raza negra ganaran y todo ese tipo y de cosas. Y ahí ocurren dos hechos que vamos a contar hoy. En, en el Mundial de 1934, si bien es cierto que el campeón fue este, Italia, la sensación, el equipo revelación fue Austria. Si uno entra, porque eso está subido en internet, lo puede entrar a la página oficial de la FIFA y el Boletín Informativo de Fútbol y de Estadística y de Estrategia de la FIFA, que es público, está en español, está en varios idiomas, la FIFA marca como tres momentos en la historia del fútbol moderno. Y lo, y lo, y lo, lo analiza, a los que nos gusta la parte táctica del fútbol, con tres elecciones. Eh, lo voy a explicar muy sencillamente. Con los dibujos tácticos de las elecciones. Plantean que el último gran, el último gran avance... Táctico posicional fue el de Argentina 86 con tres defensores, cinco mediocampistas con doble enlace y dos delanteros. Lo anterior fue eh, el 4-3-3 de los holandeses del 74. Y que el primer gran revolucionario del fútbol fue el técnico de Austria del 34 que inauguró el sistema de dos defensores, tres mediocampistas y cinco delanteros que este, revolucionó el fútbol hasta entonces y que hizo que Austria fuera un gran equipo que sale tercero en ese Mundial. Bueno, Austria tenía un gran equipo y tenía una gran estrella llamada este, o Matthias Sindelar, que era el, lo que hoy sería el 9, el centroatacante atacante del, del equipo austriaco, que tenía tres inconvenientes ante los ojos del Führer. Primero que era de familia judía. Uh. Segundo, que era comunista. Uh. Y tercero, que se corría el rumor de cierta eh, orientación sexual vinculada a, a la homosexualidad. Que, que esto, faltaba ser negro. Tenía todas, ¿no? Este, este extraordinario jugador, según hay pocas filmaciones, pero hay muchos registros eh, en los diarios. Este extraordinario jugador de la selección este, austríaca. Eh, era un abierto, confeso y explícito militante contra el gobierno de, de, de Hitler. Bueno, en 1936, eh, el Comité Olímpico Internacional le da a Alemania la organización de los Juegos Olímpicos y el fútbol formaba parte de los Juegos Olímpicos. Eh, Austria, la... La patria de Hitler. Hay que recordar que Austria es donde nació Hitler originalmente. Exacto. No es alemán, claro, es austriaco. Eh, en... Debuta en el fútbol olímpico contra la escuadra peruana, al que la prensa internacional la llamaba los rodillos negros, por cómo hacían rolar el balón y porque obviamente <risas> los integrantes eran mayoritariamente afrodescendientes. Sindelar, Matías Sindelar, este, este jugador, se niega a integrar el equipo eh, austríaco, ¿por qué? Porque hay que recordar que en el año 34, ¿qué había ocurrido? Alemania había invadido Austria. Y como hasta aún los nazis, eh, y hasta la actualidad lo vemos, pretenden ser este, democráticos, luego de la invasión, proponen un referéndum a la población austríaca para la incorporación voluntaria o no de Austria al Reich. Eh, Sindelar, este jugador, fue como la voz cantante del voto al no. No queremos incorporarnos a, a la Alemania de Hitler. Bueno, el 97.9% de la sociedad austríaca votó a favor de la incorporación repito los números, 97.9% de la población austríaca votó la incorporación al Reich. Y digo porque eso, si bien no es... ¿Hubo mático, algún revisionismo sobre eso? En eh, el sentido de decir, sí. de repente, se sintieron amenazados. Bueno, las mujeres no votaban, los judíos no podían votar, los extranjeros no podían votar, había preso político, pero evidentemente también tiene su consenso. No hay que olvidarse, hoy, año 2022, el 24% del parlamento austríaco está en manos de la extrema derecha ¿no? bueno, este Sindelar se niega a, a integrar el, el equipo austríaco olímpico eh, justamente por eh, re, repudio al, al, esa situación. a esa situación entonces cuando se produce el debut entre eh, Austria, la famosa Austria del 34, del 36 en este caso y los rodillos negros peruanos por supuesto, con un referí alemán, como no podía ser de otra manera. Bueno, comienza el partido, se desarrolla el partido. Esto lo cuenta muy bien Eduardo Galeano en su libro de fútbol. Bueno, concluye el primer tiempo ganando eh, Perú 2 a 0. Lo que provoca la ira de, de Hitler, que va a visitar al referee A explicarle la gravedad de la situación. Por lo tanto, al ingresar el segundo tiempo... Por los altoparlantes del estadio de Múnich, el locutor oficial informa a los espectadores que el referee había revisado la situación anterior y decidía anular los dos goles de Perú y que por conducta antideportiva daba inicio al encuentro con un penal a favor de eh, Austria. Así como lo estoy contando. Es una joda. Bah. Bataola, discusión, bla bla bla, bueno. Eh, el partido se desarrolla, termina como era lógico ganando Austria 4 a 2 y eso provoca el retiro de la delegación peruana olímpica en su conjunto. Que debería protestar. Protesta entre el Comité Olímpico hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Eh, pero no es que se retira el equipo de fútbol peruano. Se retira en la, la delegación peruana en su conjunto. Eh, lo interesante es que antes de que termine la, la Olimpiada, eh, Sindelar eh, vuelve a jugar este, para el equipo austríaco. Y da las eh, eh, casualidades de la historia que en el Mundial de 1938, que se juega en Francia, se enfrentan a Austria... Y Alemania. Y Alemania. Ahí Sindelar. Dijo yo no me la pierdo. Esta no me la pierdo. Bueno. Y más puesto se Juan Francia. Se juega en Francia. Se produce el encuentro eliminatorio entre, entre, Fran entre Perdón en, en Francia, entre Austria y Alemania. Austria gana 2 a 0. Sindelar hace el segundo de los, de los goles. Y cuando marca el segundo de los eh, eh, goles, este. Ya se ¿Levanta el puño izquierdo. No, no. Se acerca hasta el palco de las autoridades alemanas, eh, les da la espalda y se tapa la nariz. Ah, como si un mal olor. Bueno. 72 horas después, Sindelar y su esposa aparecen muertos no. en su departamento de, de Viena, eh, aparentemente por intoxicación por monóxido de carbono, un escape de gas. Eh, que siempre quedó la sospecha de que fue un asesinato político a manos de la Gestapo, ¿no? Eh, al que les interesa esta historia la cuenta como nadie un extraordinario periodista deportivo que tiene el, agregado, el valor agregado de ser hincha de Platense también, que es Alejandro Fabri, que escribió hace unos años un libro extraordinario que se, que se llama Historia secreta de los mundiales y cuenta 10 historias secretas de 10 mundiales distintos y hace especial hincapié en la historia de Matthew Sindelar, ¿no? Eh, por lo tanto ahí la vinculación entre política, en el, en el sentido amplio de la palabra, la disputa de proyectos políticos se materializa de una manera muy clara en, en, en, este, en este ejemplo ¿no? si nosotros sí. nos, nos, adentramos en el, eh, perdón, nos adelantamos en el tiempo luego de la segunda guerra mundial se retoma la actividad de los mundiales durante la guerra por supuesto los mundiales de fútbol están suspendidos y se vuelve a jugar recién en 1950 y 1954, donde, como todos sabemos, Argentina no participa. Siempre se plantea que Argentina no participa porque, en realidad, el gobierno de Perón se había enojado porque quería organizar Argentina el Mundial de Fútbol de 1950. Argentina le dan el Mundial de Básquet en 1950, donde Argentina sale campeón. Y este, estaba casi convencido el gobierno argentino de que iba a poder organizar el Mundial en el 50%, eh, y se lo terminan dando a Brasil y eso provoca un enojo del gobierno que decide no presentar algo de eso posiblemente haya ocurrido sí. pero también hay otro elemento que es que a comienzos de la década del 50 se había producido una gran huelga de futbolistas en la Argentina donde reclamaban contratos de trabajo las primas, pago a término una serie de cuestiones eh, la AFA y los clubes de fútbol eh, que si bien no son eh, empresas cuando quieren actúan como empresa, echaron a todos los futbolistas que encabezaron las protestas, que especialmente las encabezaban glorias históricas del fútbol argentino de los años 50. Amadeo Carrizo, Pedernera, La Bruna, Mirá. Lustó, y un famoso jugador de newbels y San Lorenzo llamado René Pontoni, que habían sido todos estos campeones de la Copa América del 47 y del 49 y campeones del Torneo de las Naciones que se había hecho en el 50 ganándole la final histórica a los, a los británicos en Wembley ¿no? estos jugadores son echados de los equipos argentinos la mayoría jugaba en River y Pontoni jugaba en San Lorenzo en aquel momento y recalan en el fútbol colombiano Colombia no era parte de la FIFA y la FIFA puso como condición que ningún jugador que desempeñara su labor en un país no afiliado a la FIFA podía eh, participar del mundial esto mellaba las posibilidades del equipo argentino y también eso habrá influido con la idea de que Argentina decida no participar ni del mundial de 1950 ni del mundial de 1954 mundial del 50, todos conocidos por la épica del, de, del maracanazo digamos y el del 54, por algo medianamente parecido, que se llamó el Milagro de Berna, se jugó en Suiza, el Mundial de 1954, donde debuta un país nuevo, Alemania Federal, ¿verdad? Porque claro. la Alemania ya se había dividido, y donde aparece un extraordinario equipo muy poco estudiado, muy poco valorado por los amantes del fútbol, que fue Hungría, que fue la la, la revelación de ese torneo que tenía a dos tenía varios jugadores extraordinarios obviamente, pero especialmente dos muy conocidos eh, uno que jugaba en el fútbol este, local de, un, de Hungría Kosic y el otro mucho más conocido que se llamaba Puskas, que jugó en el Real Madrid con Di Stefano, que fueron grandísimos eh, jugadores ese mundial tiene como, como, como así como paralelismo con el maracanazo, que el partido inaugural lo, lo protagonizan Hungría y Alemania, y Hungría gana 11 a 2. Los humillaron a los alemanes. Y Alemania-Hungría es la final. Es el primer partido y esos derroteros de los mundiales... Bueno, como Argentina. ¿eh? Ahora se encuentran en la final nuevamente y eh, el milagro de Berna, ¿cuál es? Que termina ganando Alemania Federal. ...para sorpresa del mundo que eh, daba por descontado el, el, la coronación húngara, ¿no es cierto? Yo decía, recién lo estaba escuchando a él cuando habló sobre el 50 y la huelga de jugadores en Argentina... ...bueno, antes del Mundial de, de Brasil, en Uruguay, en, se ve que en la misma época hubo una huelga de jugadores Ajá. muy grande... Y el jefe de la huelga de jugadores era nada más y nada menos que Audubrio Varela. Capitán del seleccionado. ¿no? del seleccionado. Eh, las cosas que uno recuerda bien breve son que eh, los jugadores creían en sí mismos. Lo que no creían en la en el seleccionado uruguayo eran todos los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol que cuando fueron a jugar la final fueron le dijeron textualmente mire muchachos ya estamos hechos Está, a hasta cara. acá llegamos, sí. no hay ningún problema y los tipos se fueron a Montevideo ah. dejaron a los jugadores sí. solos en Brasil y sin plata sí, sí. entonces cuando termina se abrazaban entre ellos y el resto lo estaba escuchando por la radio en Montevideo pues no podían creer y los tipos habían tenido la suerte, bueno de, de hacer los goles y eso lo contó, creo que Gigi y es Chafino. Claro, los goleadores de, del partido. Es más de una vez. A mí, personalmente, lo que me pasó una vez de niño, pero esto me estaba acordando, eh, jugando a la pelota en un barrio que se llama Punta Gorda, hay una cantera, vio que Montevideo está dibujado sobre una sierra. Una cantera a corte y ahí abajo teníamos la canchita. cruzabas la Rambla y teníamos la playa, un lugar <risas> espectacular. Pero de barrio lo habíamos armado entre todos. Un día estábamos jugando a la pelota, que tampoco era un club, sino que eran como se si hacía el fútbol infantil antes, que era realmente fútbol infantil. Ahora son adultos que se divierten y ponen a los chicos a jugar. Viene uno y me dice, ¿te diste cuenta quién está al costado de saco mirando? Estaba Gigi ya, mirándonos campeón jugar. del mundo. El campeón del mundo. Nosotros nos quedamos, fuimos todo alrededor de él, los pibes. Este, y lo tocamos, Y decían, no, si yo vine a descansar un poco Los quiero ver jugar porque yo me divierto mucho El tipo era vecino del barrio Entonces iba a ver fútbol infantil Esa es la anécdota ¿no? este, Así que, bueno Y entonces Hay parentescos entre el fútbol uruguayo? Huelgas Había acuerdo entre suel, los jugadores ¿no? se, se. Entonces, este, bueno, ahí tenemos eh, es, eso es, eh, La vuelta de los mundiales Vamos a decir así eh, posguerra eh, tienen ese, esa novedad ¿no? la novedad de la aparición del, de un nuevo país este, Alemania Occidental y la, este, esos dos este, batacazos históricos como el maracanazo y el milagro de Berna como se le, como se le llamó el, al, al triunfo alemán por ahí menos conocido es que para la misma época o un poquito posterior finales a los, a los 50 eh, Francia, país colonialista <ríe> de larga data, por ser generoso con el término, comenzaba a tener graves problemas en dos de sus colonias. En Indochina, hoy la República Popular de Vietnam, y en Argelia. Para 1954, eh, eh, la entonces Indochina... Lo, eh, logra separarse de Francia, por lo menos una parte, la parte de Norte, uh -huh. luego se unifica Vietnam, este, y, y en Suiza, en 1954, el ejército francés y el gobierno francés tienen que firmar la rendición y tienen que aceptar la existencia de la República de Vietnam del Norte. Esto, por, por supuesto, envalentona a, a los movimientos separatistas tanto tunecinos como especialmente argelinos, que forman un grupo político, eh, que luego tiene su expresión como brazo armado, el Frente Nacional de Liberación, eh, que lucha por la independencia de Argelia, ¿verdad? Este, de, de, de Francia. Dejar de ser colonia. Dejar de ser colonia, nada más que eso, ser un país. Hay una extraordinaria película de los años 60 de un director italiano llamado Pontecorvo, que se llama La batalla de Argel, que recomendamos que lo vean, ¿no? Lo que cier... tiene que ver con nosotros. Y, y luego... lamentablemente tiene que ver con nosotros por la famosa escuela francesa de las Fuerzas Armadas. Mm. Lo cierto es que, claro, desde finales del siglo XVIII, quienes nacían en... en Argelia eran formalmente ciudadanos franceses. De segunda, de tercera en algunos casos. Pero ciudadanos franceses al fin. Los franceses blancos peyorativamente los llamaban los pinoa, o sea, los pie negro. Los patas sucias sería la traducción, ¿no? Mm pero eran legalmente franceses. Si alguno de estos argelinos tenía un destaque, o un, un talento especial para el fútbol, era rápidamente incorporado por los clubes franceses, especialmente los del sur de Francia, que estaban cerca, obviamente, de la frontera argelina. Lo cierto es que para finales de la década del 50, 56 y 57, la situación en Argelia ya estaba absolutamente desmadrada, y Francia tenía un grave problema para sostener la ocupación en Francia, y aparte, y esto hay que decirlo: la ocupación en, Argelia. en Argelia, perdón, y esto hay que decirlo, una gran resistencia, sobre todo el movimiento obrero francés, la CGT, que era abiertamente de izquierda y estaba abiertamente a favor de la independencia argelina, y todo el movimiento de intelectuales progresistas, desde Camus, este Sartre, de hecho, Camus era argelino. Camus es argelino y él dijo que aprendió, que aprendió más del fútbol claro. que de Marx y del Evangelio. era arquero en su, en su, en su juventud. Bueno, eh, entonces Francia tenía un grave problema. En medio de ese gran lío que tenía Francia, una veintena de jugadores este, de origen argelino que jugaban en clubes eh, Francia, el más famoso de todo era un famoso número 8 llamado McAfee, McAfee sería, que jugaba en el Toulouse de Francia, un equipo eh, muy conocido, ahí jugó eh, el Beto Mársico, jugó este, eh, Carlos Bianchi, jugó ahí. ¿Qué sabe este tipo de fútbol? Bueno, este, mm, decidan no aceptar la, la convocatoria del seleccionado francés para el Mundial del 58, donde Francia salió tercero y tuvo el goleador histórico de los Mundiales, Jules Fontaine. ...deciden no participar... ...la selección francesa... ...más no contento con eso... ...deciden huir de Francia... ...con pasaportes ilegales... ...nombres truchos... ...de Francia pasan a España... ...de España a Portugal... ...de Portugal llegan a Marruecos... Eh, ...perdón, a Argelia... ...y fundan... Ilic, digo, ...no podía haber seleccionado francés... Porque, eh, ...seleccionado argelino... ...porque Argelia todavía... ...no estaba independiente pero forman el equipo nacional del Frente Nacional de Liberación. O sea, el, el Frente Nacional de Liberación arma un equipo de fútbol. Algo así como la democracia corintiana. Ahí va, un, un equipo con estrellas, porque muchos claro. eran estrellas en sus respectivos clubes, que dicen, bueno, el aporte que pueden hacer ustedes a la revolución no es tomar un fusil, no es sino hacer propaganda. Claro. Y ustedes, ¿qué saben hacer? Jugar al fútbol, bueno, van a armar un equipo... Y ustedes van a ser embajadores del Frente Nacional, del Frente de Liberación Nacional, en distintos países. Jugando a la, la pelota. Y manifestando, y manifestando lo, que lo, que lo que está pasando. Eh, obviamente, Europa, que hay que reconocer que si para algo es solidaria, es para joder al tercer mundo. Sobre todo África. Sobre todo África. Eh, por supuesto que ningún seleccionado ni equipo europeo. Eh, acepta eh, jugar amistoso con un equipo que pertenece a un grupo guerrillero. Pero ¿qué puerta se abre? Se abre la puerta, tanto de los países que estaban en proceso de descolonización como los que ya se habían descoloni descolonizado. ¿Cuál es el primer país que le dice, vengan a jugar acá, que nosotros los reconocemos? Vietnam. Este, luego van a jugar a China, van a jugar a la Unión Soviética, es decir, un, una serie: Checoslovaquia, Yugoslavia, ¿Egipto? ¿Egipto, no? Egipto, me parece que en ese mismo momento también. Es decir, todos lo, los países, digamos, eh, más eh, hostiles o más refractarios al imperialismo francés comienzan a, a recibir a estos jugadores. Y estos jugadores eh, comienzan a, este, a ser embajadores de eh, el proceso de descolonización argelina. ¿no? Eh, interesante es, y justo es decirlo que cuando finalmente eh, Argelia logra independencia. la independencia a finales de la década de 50 este, estos jugadores retornan a Francia donde tenían su familia y su trabajo especialmente. Y justo es decir que este, la mayoría de ellos logra insertarse en la, en la vida futbolística francesa sin demasiado problema. No hubo ni escape de gas, no, no, no, vapor, no, no. En su no, porque también había, había una parte muy importante de la sociedad francesa que era abiertamente claro que eh, que crítica del colonialismo francés. Entendía que si era la República Francesa, no podía tener colonia. No podía tener colonia. Este, para el que le interesa este tema, hay una serie muy buena que está en YouTube completa, son solo seis episodios, que lo produce la TV pública francesa y la, la conduce un extraordinario futbolista francés, ya retirado, que se llama Eric Cantona. Ah, y la serie se llama Rebeldes del Fútbol. Y son seis capítulos de 25 minutos. Es amigo de Maradona. Claro, es amigo de Diego, es más joven, ¿no? Sí. Pero digo, cuando lo vean lo van a reconocer, si bien ya está más grande, con barba, con... Con, con más sobrepeso, digo, pero es un hombre joven, cincuenta y algo de años. Eh, es una serie muy interesante porque cuenta la biografía en 25 minutos de cinco futbolistas de distintos países que a su manera enfrentaron al poder político. Es muy interesante, ¿no? Si nosotros seguimos avanzando en el tiempo, ya estamos en los años este, en 50, comienzos de, lo, de los 60... Eh, podríamos contar un hecho eh, también no tan conocido en la, en la, en la historia de, de, así del, del vínculo entre política y, y fútbol que se da para las eliminatorias del Mundial eh, de Alemania. El Mundial de Alemania se va a jugar, como todo el mundo sabe, en 1974 en Alemania Federal, donde... Se produce la irrupción de la extraordinaria selección holandesa, ¿no es cierto? Ahora, para ese mundial, ya el, el, el fútbol totalmente profesionalizado, existía el sistema de eliminatorias. Y en aquel momento, el sistema de eliminatorias obligaba a que los que habían quedado en, en peor posición de América Latina se cruzaran con equipos europeos. Los equip eh, ocurre que en ese momento al seleccionado chileno le corresponde jugar la eliminatoria para ir al Mundial con la Unión Soviética. Y el partido, de ida y de vuelta, se, eh, se pauta para noviembre de 1973. ¿Qué pasó en septiembre de 1973? Y es el golpe de Estado. Es el golpe de Estado en Chile. Mm. Es el golpe de Estado en Chile... Eh, por lo tanto, el, la dictadura de Pinochet rompe relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y comienza a haber un problema. Porque al no tener embajador, no tener cónsul y no tener relación diplomática, ¿cómo mandas una delegación de fútbol? ¿No se entiende? Bueno, finalmente, este, el equipo chileno viaja a, a, a Moscú a jugar la el partido de eliminatoria, el partido sale 0 a 0, Chile tenía un buen equipo, la Unión Soviética ya venía en una etapa de declive futbolístico, el pináculo de... Sí, pináculo se dice, el momento sí. de éxito del fútbol soviético fue en los 60, cuando salen campeón de Europa, eh, con ese equipo extraordinario que tenía como, como símbolo el famoso arquero Lech Vasili. Uh -huh. este... Luego, tanto en el Mundial del 62 como el 66, hacen papeles discretos y comienza ahí un lento declive del poderío soviético en el fútbol. Bueno, Chile tenía un equipo, un buen equipo, salen 0 a 0 en la Unión Soviética. ¿Y el partido de vuelta? Ahí está. ¿De dónde se va a jugar el partido de vuelta? La Unión Soviética dice, se tiene que jugar en un partido neutral, en un país neutral. No podemos irá a jugar a un país bajo dictadura militar. El gobierno chileno dice no, se tiene que jugar en Santiago y se tiene que jugar en el Estadio Olímpico de Santiago. Que hay que recordar que en ese momento era una cárcel. Era una cárcel. ¿no? Había 7.000 confirmados, detenidos, desaparecidos y torturados. Sí, era un centro de detención era y tortura. Era la ESMA de Chile. Era la ESMA de Chile. Eh, sí, sí, sí. Eh, proporcionalmente más grande proporcionalmente ahí, sí, más, porque más, más grande cantidad de habitantes Claro. lo cierto es que la FIFA como suele ocurrir eh, poco sensible al tema de derechos humanos dice no el país local elige su localidad, por lo tanto si hay que ir a jugar a, a estadio al nacional, estadio nacional hay que ir a jugar al estadio nacional la dictadura de Pinochet entonces traslada a los más de 7.000 presos políticos que tenían el estadio al desierto de Atacama, a una cárcel a cielo abierto en el desierto de Atacama, y establece que en ese, part... que en ese estadio se iba a jugar el partido eh, eliminatorio, la, la vuelta contra el combinado soviético. Frente a esto, el combinado soviético decide... No voy. No voy. Pierdo la punta. No. Porque la FIFA obliga a que el partido se juegue. Este hecho pasó a la historia como el partido fantasma. Por lo tanto, se presenta el equipo chileno. Están las filmaciones, lo pueden buscar en YouTube si alguien no me cree. Se presenta el equipo chileno frente a nadie. No hay significa? nadie, están 11 once chilenos. 11. Y del otro lado nadie. Un referee internacional que manda la FIFA, que da la orden de inicio del partido, Van llevando el balón los jugadores chilenos este, ante la nada. Es una es. Patean frente al arco vacío. Y se convalida el, el gol. El referee lleva el balón hasta la mitad de la cancha. Da la orden de inicio de partido. ¿Quién tenía que mover? El equipo soviético. Que no estaba. Que no está. Se esperan tres minutos. como eh, no, no se hay suspende, Se eso. suspende y se le da ganado a Chile 1-0. Lo interesante es que esa selección chilena la integraba un extraordinario futbolista, eh, un volante creativo llamado Carlos Caselli, que era miembro del Partido Comunista. Y cuando, cuando se da por terminado el partido, él va hasta la tribuna donde funcionaba abajo el centro clandestino de detención y frente a las cámaras chilenas hace el gesto del círculo grande, la mano en el corazón y el puño en alto. Caselli juega... ¿Está vivo siempre? Bueno, Caselli fue parte del seleccionado chileno que eh, fue al, al Mundial 74. En pleno Mundial 74 es eh, secuestrada, eh, torturada y vejada la madre de Caselli. Esta es otra de las historias que cuenta Cantona en este extraordinario eh, serie documental que se llama Los Rebeldes del Fútbol. Este es que, el, es que los futbolistas, <coughs> eh, uno lo ha visto, los futbolistas no solamente de, una, de un seleccionado de fútbol, <coughs> los futbolistas de élite de cualquier actividad deportiva tienen una influencia muy grande claro, en la sociedad. Claro. Eh. No solamente tienen influencia, tienen información, les llega información. Por lo cual, quizás, quizás dentro de los otros 10 años más podamos enterarnos algunas cosas de lo que pasó acá en el 78, porque a mí no me satisface. Bueno, basado si... en, en que uno sabe que los jugadores <ríe> tienen información, sí. le baten la justa y por ahí pasaron por, si por nosotros mismo. Y... Si nosotros adelantamos en la historia, hay que recordar que. El famoso mundial del 78 se lo adjudica en Argentina en el año 74. O sea, es, es histórico, ¿no? Claro. Se está disputando un mundial y ya se dice el próximo va a ser. En el año 74, en la Argentina, no había una dictadura militar. No, tal, ah, el peronismo. Bueno. Cuando se produce el golpe en el 76, comienza a haber un gran debate en la FIFA a ver qué vamos a hacer. Qué vamos a hacer. De hecho, eh, Colombia se postula para eh, organizar el mundial y México dice yo ya tengo todo armado no, desde no, el armado, 70, hicimos, así que lo pueden traer acá y cuenta el rumor histórico que la FIFA les dice a ambos países quédense tranquilos que el mundial va para uno de ustedes dos cosa es que no ocurrió, lo cierto es que la FIFA una vez más muy sensible al tema de los derechos humanos, a la democracia y demás cuestiones eh, decide ratificar la sede de Argentina y ahí la dictadura militar crea el ente autárquico del mundial 1978 que lo comanda un, un militar llamado Omar Actis que era general de, del ejército eh, que es el que se encarga de hacer las licitaciones para la construcción de estadios las autopistas, la televisación bueno, Omar Actis a poco de asumir en su cargo, es asesinado. En un extraño hecho que la dictadura le adjudicó a grupos guerrilleros que nunca se adjudicaron ese, ese, ese hecho. Y luego, entonces, por consiguiente, quien le sucede en el cargo es quien estaba, segundo en la línea sucesoria del de ente autárquico del Mundial, que era el brigadier Lacoste, la mano derecha de Macera, que es el que termina quedándose la marina, la Marina termina quedándose con la organización del Mundial. Que entre paréntesis, y es bueno recordarlo, según la FIFA, digo, no el diario Pratva de Boscú, ni Telesur, ni el Granma eh, cubano, es el único Mundial de la historia que dio pérdida para el país anfitrión. Digo, los países no organizan un Mundial o una Olimpiada porque les guste el deporte o el fútbol. Lo organizan como un mecanismo de propaganda, como mecanismo de captura de inversiones como desarrollo de infraestructura y como negocio económico turístico el único mundial en la historia de los mundiales que dio pérdida fue el mundial de 1978 y es interesante porque ese mundial que no nos va, yo al menos no voy a entrar en la parte más obvia del mundial sino a contar las cosas por ahí menos conocidas ese mundial tuvo también hechos de resistencia a la dictadura así como tuvo lo obvio, ¿no? lo que ya todo vimos, eh, las posiciones de Muñoz con los papelitos, las propagandas de, con, con Carlitos Balá pidiendo a los chicos y a los adultos que nos portemos bien con los turistas, eh, una carta que le inventa el gráfico al capitán de la selección holandesa, Kroll, que la pueden buscar por internet porque está subida, donde Kroll le escribe, mentira, en español, una carta a su hija, que estaba en Holanda, diciéndole que en la Argentina los soldados llevaban fusiles que disparaban pétalos de rosas. Pero me están... no, no, no, eso lo publicó el gráfico. Una carta falsa del capitán del seleccionado holandés. Pero también hubo situaciones de resistencia. Como por ejemplo, que el entonces muy juvenil, tenía 21 años ascendente astro de la selección francesa, Michel Platini, se reunió con las madres de Plaza de Mayo y escribió una carta pública, que por supuesto los medios locales no publicaron, salvo el Buenos Aires Herald, el diario norteamericano, donde él como francés contaba de que estaba muy vinculado con los círculos de exiliados no, políticos. El inglés, el claro, el, el, el inglés, Claro, en inglés, claro. No, pero él, él dice, él como francés, Platini, sí. tenía mucho vínculo en Francia con los círculos de exilados políticos chilenos y, y argentinos claro. y que por lo tanto quería conocer a las Madres de Plaza de Mayo eh, la selección holandesa y la televisión holandesa esa famosa filmación de las Madres de Plaza de Mayo circulando alrededor de la plaza con el policía que les dice circule y la Madre de Plaza de Mayo que le dice queremos saber dónde están nuestros hijos eso lo filma la televisión holandesa y los que part... holandesa holandesa y los que participan de esa ronda es el equipo holandés también es decir, hubo también dentro de esa oscuridad de, de, de la negra noche de la dictadura argentina y el genocidio llevado adelante por esa dictadura acciones de resistencia como hubo también acciones de, y ahí volvemos a lo que vos decías de miserable utilización política del mundial hay que recordar y también lo pueden buscar porque está en YouTube, una eh, impactante, porque no se me ocurre otra palabra, película, fue el, el único caso en la historia donde eh, la FIFA no filma la película oficial del Mundial, se la entregan a que la filme el propio país organizador, una película que se llamó La fiesta de todos. Me acuerdo. Bueno, que la dirigió el director de cine y de teatro Sergio Renán con guión de Pablo Sábato, el hijo de Ernesto Sábato, y en la cual aparecen muchas personas. Yo lo que digo es que, conociendo. Perdona claro. que te interrumpa. Conociendo lo que pasaba. La dictadura militar era un régimen nazi. Claro. Era nuestra versión. Era nuestra versión argentina del Reich. Era una cosa así. Mm. Es decir, el Estado convertido, convertido en un armamento terrorista mm -hmm. de persecución de toda persona. Eh, que no pensara como ellos, inclusive hasta haciendo favores y negocios por, por perseguir también al resto de los países latinoamericanos en lo que conocen o el plan Cóndor. A lo que voy es que como hijo abogado conozco que la dictadura ejercía muchas amenazas sí, por todos lados, entonces yo, por eso yo digo, eh, hay que ver qué estaba pasando en sí, la vida particular de gente... Porque habían amenazas por todos lados, no solamente de las Fuerzas Armadas de Seguridad, sino la Policía Federal eh, tenía una, una serie de actividades extracurriculares si fuera un colegio. entonces Y encima la gente hasta el día de hoy no habla por miedo. Ustedes calculen que hay tanto miedo todavía sobre el tema de la, de la dictadura militar que hay un montón de eh, huesos encontrados a los cuales no hay ADN de referencia, uh -huh. que no tienen familiares, es que siguen teniendo miedo. Sí, sí. ¿Entendés? Si genera el Reich alemán después de 60 años, miedo a que gente hable dónde están los nazis en uh -huh. Argentina, imagínate el miedo que genera eso. Pues yo digo, no, no. Habría, que, habría que ver. Por eso yo puse... Aparte la situación de los deportistas sí, totalmente. donde tienen que tener información o ser amenazados o de todo un poco. Por eso digo, en esa, esa muy raro. Esa... Y después instituciones bancarias, que no voy a dar su nombre, pero que fueron este, auspiciantes sí. del mundial. Sí, bueno. Y que al día de hoy, esa institución bancaria que no es de un solo dueño tiene que explicar por qué fue auspiciante. Sí, bueno, No voy a dar su nombre. No, yo. no, pero digo, por eso digo, esa película, La fiesta de todos, lo, eh, por la que siempre, esto es justo reconocerlo, el director Sergio Renan eh, se avergonzó y pidió disculpas públicas, donde aparece, donde se crea el personaje del Contra, de, de, de Calabró, eh, donde aparecen distintos actores, músicos, de todo grupo y factor, sirve no para hacer un scratch retroactivo, no. sino para ver lo complejo que es la historia y los matices que tiene. Por eso, eh, reafirmando lo que él dice y para que ustedes conozcan lo que yo pienso, yo estoy en contra del scratch, porque el scratch es lo menos justo que hay. El scratch es que yo diga tal cosa a tal persona y no estemos dando pruebas. Claro. ¿Entendés? Yo prefiero el ámbito de la justicia. Sí, sí. Cuando decís, tengo una filmación, tengo una grabación, tengo un documento que me dieron donde me dicen cómo le pasó a la de papel prensa, sí, sí. Firma, firma acá, porque si no, eso, es decir, no me gusta el scratch, porque el scratch vos no sabés exactamente qué pasó. Claramente, pues lo está basando en que alguien dice tal cosa de tal. Por eso, este, insistimos con eso, este, un mundial en un país bajo un régimen genocida, crea las condiciones para que todo lo que salga de ahí sea por lo menos oscuro. Contaminado. Contaminado, ¿no? Eh, y para ir cerrando, digo porque nos podríamos seguir adelantando más en el, en el tiempo. Ah, bueno, una que no me quería olvidar eh, y que está vinculado a lo que veníamos hablando mucho tiempo antes, ¿no? Eh, al comienzo de esta charla. ...y que lo vinculamos con lo que vos comentabas al comienzo... ...de esa costumbre que ya está totalmente instalada... ...de las naciones europeas, especialmente europeas... ...de tener planteles eh, de, de diversos orígenes, ¿no? Hay que recordar que en el año 1998... ...se organiza el Mundial en eh, Francia, ¿verdad? Y ese Mundial en Francia... ...que lo, lo, lo, va a, lo va a ganar justamente Francia por primera vez en su historia... El entonces candidato presidencial eh, Jean-Marie Le Pen, que ahora le ha dejado a los franceses a su hija, ¿no es cierto? Claro. Del, por el Frente Nacional. Dejo la nena, sí. la cuida. Este, Jean-Marie Le Pen, en una entrevista pública, llegó a plantear que él no podía sentirse contento porque ese seleccionado no representaba a, a, a, la, a la Francia que él quería porque, cosa que es cierto, de los 23 jugadores había solamente dos que tenían los cuatro vuelos franceses. Claro. Todos el resto, no, todo negro, africano. negros, africanos, argelinos, españoles, muchos. Este, situación... Eh, Parecida, que si nosotros nos remontamos en el tiempo la vamos a encontrar en el año 1990 con la figura de nuestro entrañable Maradona cuando eh, en las semifinales tiene que jugar Argentina contra el local Italia en Nápoles y Diego en la famosa conferencia de prensa dice que él no podía creer que haya napolitanos que hinchen por Italia cuando Italia toda la vida discriminó a Nápoles, a Sicilia, a Calabria, lo llama terrone, o sea, pedazo de tierra, o africani, africano, y que él estaba convencido de que los del sur no iban a hinchar por un país que los despreciaba. Y se puso sobre la mesa, y de hecho se vio en la cancha, esa brutal desgarramiento profundo, histórico, cultural, en el civilizado país europeo de Italia, donde, una vez más, los sectores del sur, históricamente postergados e empobrecidos, se identificaron con el seleccionado eh, que tenía entre sus integrantes al ídolo del sur, ¿no es cierto? Es decir, que ese, la utilización política del fútbol y los mundiales es en realidad la dinámica misma porque el deporte, o una competencia deportiva como en este caso, es un acto político. Diego Maradona, él dijo alguna vez textualmente en el, en el partido de Argentina contra Inglaterra, tiempo después él dijo, la verdad dice que aquella persona o jugador de fútbol que cuando estábamos jugando contra Inglaterra no estaba pensando en los chicos de Malvinas, es un mentiroso y es un hipócrita. Que se mezclan, sí se, se mezclan, mezclan, pero dice yo estaba en la cancha, ayer lo escuché la grabación de la voz de él, sí en el programa de La Sur de Infinita de, sí, sí. Tele, de Telesur, diciendo, diciendo eso. Este, y después también pensaba que cuando él jugaba en el, en el Nápoles y, te, y le ganó el escudeto este, contra, la, contra la, la bella señora, sí, sí. ¿no? Eh, también se hablaba textualmente y puntualmente de lo que él está diciendo, de esa diferenciación que el norte... Hace sobre el sur, donde lo más popular es tratarlos como africanos claro. directamente. ¿Sí? Eh, geológicamente, hay que avisarle a lo uh -huh. del norte que en realidad toda la bota italiana <risa> es, <risa> claro. es África, perdón, es África, y sigue empujando sí. este, a Europa al punto que dentro de cientos de miles de años el mar Mediterráneo va a desaparecer. E incluso si nosotros los vinculamos en nuestro <risa> país, esa horrorosa vinculación entre fútbol y política está en el origen mismo de nuestro fútbol el, el, el, el Argentino Junior, su nombre original, era eh, Asociación Atlética Mártires de Chicago y usaba una remera negra porque sus fundadores eran anarquistas, al igual que independiente al igual que independiente que no usaban remera negra porque ya la tenía Argentino Junior y usaban la roja ¿Verdad? El independiente de Avellaneda. O, por ejemplo... Eh... Después que de un puede decir sí que era el diablo rojo. Bueno. O inclusive, en, en, más en el interior, este, el, el New Bell Souls Boys, que es un, un club fundado por egresados de una escuela, una escuela pupila británica, tiene su contraparte en el Rosario Central, que lo funda el sindicato de obreros del ferrocarril Rosario Central. E inclusive lo podemos traer a escala internacional. Aquí nomás, en la, en la hermana República de Chile, de Chile, perdón, tenemos al club palestino. Claro. Que lo fundaron, la colectividad palestina, y hasta el día de hoy es un club que tiene, como por su constitución, eh, destinar una parte de, de, su, de, de sus ganancias anuales al sostenimiento de la lucha por la liberación de Palestina. O algo menos conocido. Este, el Club San Pauli de Alemania que milita es un club que alterna entre la primera y lo que sería aquí la B es un club fundado por obreros metalúrgicos eh, a comienzos del siglo XX y que por estatuto eh, hasta el día de hoy eh, hasta el año 2022 hasta el día de hoy, por estatuto tienen que tener una presidenta mujer mirá por estatuto, la cuota de afiliación al club varía de acuerdo a tus ingresos. Es decir, no le cobran lo mismo un maestro de escuela Mirá. que al director de un banco. Es un porcentaje de tus ingresos. Para poder afiliarte, asociarte mejor dicho, al club, tiene que haber cinco socios activos que eh, den fe de tu, de, de tu buen nombre de honor. Y vos cuando llenás la ficha de... La afiliación. Sí, afiliación sería, no, no sé, de, de, de asociación al club, sí. tenés que jurar frente... A, la, a, a estos cinco socios, que vos adherís a los principios del internacionalismo socialista, el ecologismo y el feminismo. Mirá. Desde 1989, el San Pauli hace la pretemporada en Cuba este, y destina el 30% de sus ganancias netas eh, a la solidaridad con Palestina y al mantenimiento de los inmigrantes, sobre todo alemanes, perdón, sobre todo turcos, hay muchos en Alemania, claro. eh, que obviamente el gobierno alemán no le da mucha bola, ellos lo sostienen, es decir, hay una enorme cantidad de vínculos entre fútbol y política. El equipo, la selección actual de Marruecos, la selección actual de Marruecos, cuenta que son todos hijos de exiliados que. Es decir, la motivación eh, emocional y también intelectual es decir, voy a representar la tierra de mis padres de donde lamentablemente tuvieron que irse. Claro. Vi el primer partido donde, el no me acuerdo el nombre de él, el mejor jugador de Marrocos, está besando a su mamá, este que era muy emocionante eso, sí, sí. ¿no? Porque era un auténtico beso de, de madre a e hijo. Sí, sí. Este, y que estaba diciendo muchas cosas y para quienes somos exiliados eso tiene una significación claro. eh, tremenda pero, y después en este mundial yo lo que veía eh, eh, también es la hipocresía porque nosotros pertenecemos a Occidente somos muy hipócritas en Occidente, puede decir, no, Qatar Está pasando tal cosa y matan a tal. Entonces yo digo, ¿qué vamos a hacer el día que vuelvan a hacer un mundial en Estados Unidos? Claro. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Que es agarrar, el próximo de... Hecho. provocamos a los japoneses y, che, loco, quéjense por Hiroshima. Claro. Y, dale, no, yo sabé que, mira, lo estuve pensando y como nunca nos dieron bola con el Hiroshima, nosotros no vamos a ir. Entonces pues saltan los los, panamés, los los colombianos y dicen, no, nos afanaron Panamá. Claro. entonces tampoco queremos ir. Los cubanos, los cubanos ya <risa> bueno. lo saben. Pero lo mismo va a pasar con Honduras, con Argentina, con Chile que viene el otro y le dice pará, y los franceses y toda Europa esclavizando y sacándole la sangre a África ¿entendés? y eso no pasa nada algo pasa en la cabeza de ellos porque son todos perdedores algo les pasa, se sienten deben sentir culpa de algo y lo que me parece que se va a hacer un replanteo son te voy a, me parece, es una Cosa ahí que tengo, son los jugadores eh, afros que están jugando en Europa. Algo les, pa, les va a pasar, porque lo que hizo esto que mostró el, el, la selección de Marruecos es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte, diciendo para un poco Mbappé. Vuelve eh, a Camerún, vuelve a, Camerú, a Tardado. Por, este, por eso, a ver, me parece que eh, por esto de mi Y parte, la alegría de los pueblos en Qatar, los que estaban construyendo el estadio que estaban viviendo pobremente, todos enloquecidos con Argentina, porque Argentina es decir, y, y el, el apoyo en Bangladesh o el apoyo en Nanda, es porque Argentina se enfrentó con Inglaterra, ah. con un reino hostil sí, bueno, ¿eh? es eso es ¿Y? decir, se mezcla en el fútbol porque se tiene que mezclar. Se tiene no que, que, que mezclar. Porque vivimos como jugamos y jugamos como vivimos, de <risa> guste bien o no. Ahí está. Y con esto, de mi parte, era para cerrar. O sea, digo. Perdona. A ver, esta sensible preocupación de nuestros comunicadores de derecha de no vaya a mezclarse la alegría deportiva con la utilización política. A ver, se va a mezclar porque es una acción política. En todo caso, el gran debate es. ¿Quiénes hacemos esa utilización? ¿La hacen los mercados para poder vender más camisetas? ¿O vender más entradas? ¿La hacen los grandes medios de comunicación para vender más pauta publicitaria? ¿O esa utilización, mejor dicho, esa capitalización política, la hacemos los pueblos para en base a una alegría colectiva, de, de algo que es fugaz como un éxito deportivo, posibilite la, la, eh, la construcción de esos lazos de solidaridad más profundas que nos unen como pueblo. Es decir, el problema no es la utilización política del fútbol, porque el fútbol es un hecho político, y acá hemos contado solamente algunos casos. Ha sido una pincelada. Una pincelada. El tema es quién hace esa capitalización política, y si esa capitalización política se hace a favor del poder establecido, o como una reacción contrahegemónica de los pueblos, que buscan justamente dar, cada tanto, algún maracanazo de la historia. ¿no? ¡Qué bueno que está eso! El maracanazo de la historia. Eh, yo creo en eso. Creo. Eh, a mí no me preocupa tanto que vendan camisetas, ni que hagan negocios, ni la pauta. A mí lo que me, lo que me preocupa es lo que él contó sobre... En Mussolini en el poder, alguien de la extrema derecha en el poder, que necesita seguir lavando el cerebro de la gente y meter miedo, porque eso, eso hace que luego la venta de camisetas y la pauta sea una pelotudez directamente. Entonces, o que lo ves a un Hitler presionando, porque no quiere que un atleta negro americano le gane a los, a los arios, o nos ves a nosotros mismos en el 78, ¿Ves todo eso o la ves a la, a la Francia que se cree que todavía son gente de Segunda Francia, Alemania, Italia, todo Bélgica? <risa> Bélgica es el sumum, este de, de lo horrible, directamente. Este, Pero, ¿qué pasó? ¿Le, le pasó que, como dijo Galeano, ese dios de la, ese dios, el más sucio de todos los dioses que es Diego Armando Maradona, ha sabido sintetizar en uh -huh. todos los jugadores más populares de los países donde el, donde el fútbol pesa que piensen exactamente igual que Diego uh -huh. y les revienta. Sí, sí. Y entonces eso generó una empatía masiva mundial y eso les revienta más. Uh -huh. Que Diego, que Messi adore a Maradona, que todo el conjunto adore a Maradona les revienta más y le da por la fibra. ¿Y que le siga reventando, muchachos? ¿Qué le va a hacer? Porque toda esa gente nace de barrios populares y la gente sabe qué pasa en los barrios populares, que hay ruido, ruido de violencia, ruido de llanto, ruido de portazos, ruido de un montón de cosas. Y el fútbol es, es ahí donde se expresa. Y algunos se equivocan, intelectuales, piensan que es evidente que estaban equivocados cuando decían que era el opio de la masa. No es el opio de nada. nada. Es el reloj despertador. ¿Qué le va a hacer? Y los otros se quejan. Porque dicen, nosotros nos quedamos afuera. ¿Te das cuenta? Y dicen, ojalá. No. no, no es por el tema de la remera. Es porque necesitamos meter palo. Así que bueno, a celebrar. A cele miren, a celebrar. A celebrar porque, como dijo Víctor Hugo, lo tenemos... A Diego en el cielo y a Messi en la tierra. Tenemos una conexión divina, perfecta, en la cual disfrutamos de lo mejor con honestidad. Cosa que hay muchos que tienen familias, que tienen poder de hace 200 años, que no lo pueden decir. Eso quería decir. Gente, nos vemos en la... La próxima saludada. Sí, bueno, y si no nos llegamos a ver, eh, disfruten, este, porque la verdad que tenemos el derecho a la alegría y bueno, y que terminemos bien el año. Y bueno, este, como siempre, eh, a disfrutar la historia. Ha sido un gusto todo este año, Pablo. El, que, este, el, gusto, el honor. y que, que final. Qué final, que, que final, Una ¿qué, de final? De copas. qué final. Noche de copas. Qué final, noche de copas. Ahí nos vamos. Hasta luego.